Cuando nosotros llegamos aquí, este lugar era otra vista totalmente diferente, este lugar estaba abandonado y nosotros lo que hicimos fue como que darle una otra vida. En el 2021 fue que empezamos con una de, de las rampas que ya se quitó. Y ya la última fue como en ma no, mayo, mayo, junio, creo que fue la última, que era la más, la más grande. Y nada, ahí se han dado diferentes como que opiniones acerca de qué es lo que se va a hacer ahí, pero no. Así, a como que como tal, algo, no sé, no lo hemos leído en ningún papel. Hemos ido, nos hemos reunido con las personas, nos han dicho que nos reunamos con ellos, que van a haber reuniones y nunca nos han. Terminado. Es como que, por así decirlo, algo popular, un peloteo de un lado para el otro. Estamos tratando de resalvar esto aquí, pero no, no llega exactamente a un punto exacto de nos digan, los vamos a ayudar, los vamos a sacar adelante y vamos a ayudarlos en lo que se pueda, o les vamos a permitir aunque sea que se queden con el lugar, o les vamos a dar un lugar exacto que sea para ustedes mismos. El estudio La Marca y yo personalmente hemos estado vinculados con ese espacio hace mucho tiempo, casi que desde una etapa fundacional del estudio. Eh, intentando apoyarlos a ellos con todo el tema que tiene que ver con la, <coughs> con la articulación a nivel de cómo gestionar eh, fondos eh, eh, personales para ellos, para su proyecto, para que puedan eh, de alguna manera habilitar y crear las condiciones para que ese lugar funcione como el que tal Empatizo con ellos porque es el sacrificio que les ha costado, porque no solamente es el dinero, que a veces ni siquiera es un dinero gestionado completamente por ellos, es un dinero que de alguna manera uno ha ayudado a que ese dinero funcione y esté ahí, sino porque tiene que ver con esfuerzo físico y porque el lugar le funciona. O sea, se te vas a montar una cafetería, esa cafetería tiene que convivir con el skatepark, tiene que convivir con, con, una, o sea, con una rampa que han destruido una semana porque les dio la gana. O sea, no fue nunca, no, no, la gente dice la piscina, eso no es una piscina, la piscina lleva agua. La gente, o sea, se ha roto una piscina, sí, se ha roto una rampa porque, no sé, porque a alguien le dio la gana de romper una rampa. Como rompe las cosas, la gente mala, ¿no? El tener un parque te evita problemas con la policía, con cualquier persona, te evita ese dime que te diré de que no, que si estás rompiendo esto, estás rompiendo lo otro. A mí, diariamente, nunca me ha pasado nada en la calle, pero sí hay gente que patinando en la calle han chocado con carros y cosas así, pero no. A mí no, nunca me ha pasado nada en la calle. Sí me han reañado cantidad, me han llevado para la policía y todo, pero no así de que peligre mi, mi vida o, o algo mío. Ya, el el, el skatepark es importante porque el skatepark como quiera que sea es una plataforma que te permite de una manera inclusive deportiva eh, lograr eh, rendimientos atléticos, por llamarlo. O sea, el, el skate ahora mismo es un deporte olímpico y el skatepark como espacio, eh, siempre yo creo que ha sido así, un espacio medio que negociado con las instancias gubernamentales, pero que tiene que tener unas, cali, unas calidades como pista para lograr rendimiento. Pero más allá, allá de eso, la ciudad tiene que estar eh, sintonizada y armonizada con ese tipo de, de movilidad. Aquí en Cuba no se apoya el skate, piensan que somos delincuentes, piensan que somos ladrones o algo así, no sé. En otros países sí, como apoyan el skate, hay deporte, es un deporte olímpico ya eh, reconocido, incluso tuvieron, no sé por así decirlo, la cara de ponerlo cuando estaba pasando las olimpiadas poner en, el mismo, en la misma televisión cubana. El skate, que muchas personas, que aquí lo que pasa es que no hay tanta cultura sobre lo que es el skateboarding y cómo cambia la vida de las personas, es que mucha gente que han estado en droga, alcoholismo, eh, robando, haciendo cualquier tipo de cosa, que no sea algo vist eh, bien visto, el skate cambia esa, ese tipo de actitudes, ese tipo de acciones. Y lo que hace es que pone a todos esos muchachos o muchachas, los pone a patinar. A mí lo que más sí me preocupa es arreglarla, completar mejor las condiciones del lugar, del lugar para que se pueda. Para que pueda patinar aquí cualquiera y no sentir como que, oye, oh, ya, no, me puede pasar esto o lo otro. No, ya, si te pasa algo, pues patinaste mal o hiciste alguna maniobra mal, pero ya. Fuera de eso, que el local esté como hasta ahora, pero seguirlo mejorando, ¿entiendes? Porque esto es un principio de algo que se quiere seguir eh, mejorando. El mayor miedo mío sería ahora un ejemplo de me saquen, como así decirlo, me saquen de mi casa, porque esto aquí es como mi casa. Cuando no estoy en mi casa, tengo algún problema o me siento mal o algo, vengo aquí y me relajo.